Grabaciones del 19 de julio, el cuarto día desde que colocamos al polluelo de vencejo. A las 7 de la mañana, en concreto a las 6.58, ya se ponen en marcha los Ahora vamos a, poner a volar. Primero va uno y después no espera mucho y ya va el siguiente. No volverán muchas veces a lo largo de la mañana y de la tarde, pero volverán. Podremos ver seguidamente cómo vuelve uno de los vencejos progenitores y como siempre azaz... No espera por dentro, espera fuera y no sabe que eso no es del todo correcto, ya que el progenitor vuelve a toda velocidad, no puede esperar a que se meta por Ahí, ahí está, ahí ha llegado. Bueno, pues en este día hemos podido seguir viendo cómo los dos polluelos conviven y podemos seguir viendo cómo Azaz continúa en el, en el... Si no lo estuvieran alimentando ya se habría tirado porque no tendría suficiente alimento. Son cuatro días, aquí está, junto con su hermano, entre comillas. Y seguidamente podremos ver su patita azul en un momento en que se da la vuelta. Es importante la convivencia entre ellos. Cuando crías a mano y crías varios, una situación que no se da muy a menudo, pero que no es rara, es que alguno de los polluelos que lleve más tiempo no tolere a los polluelos recién llegados y, y empiece a perseguirlos. Ya digo que no es lo más habitual, tampoco es una persecución atroz que le lleve, les lleve a echarlo, pero a veces se puede, bar, se puede ver y se puede de alguna manera perturbar las relaciones entre polluelos. Eh, vamos a ver seguidamente cómo en un momento eh, Azaz se da la vuelta y se le ve su patita azul. Estamos a las 9 y 20. Lo ayer los vencejos, mirad ahí está la patita azul, la vamos a ver más de cerca... Pues decía que ayer los vencejos eh, tardaron en regresar a los nidos. Salía a grabarlos para tener recursos por si se hacía algún vídeo y no conseguía, no conseguía verlos. Y efectivamente también estos vencejos estaban inquietos porque no venían sus progenitores con la comida. Allá a las 10 menos cuarto apareció uno de ellos, ya vemos que siempre a una gran velocidad y atropellándome los vencejos.